¿Eh? y quería que fuera pelotero y ahí el Alfa entonces le, le dedicó ese All Star Game ¿Eh? ¡Ey! ¡Ey! All, all, star star. all Star Game en español un juego, un juego de, de estrella, de estrella. <risa> como artista <risa> ahí <risa> en el, en el, en el Ella lo está enseñando. Colorado ¿eh? ¿A qué hora cogen la clase? Ustedes? <risa> Tranquilo. <risa> Tranquilo compañero. Yeah. Yeah. Ahí estuvo el Alfa, sí, ahí se guayó aquí en el en, el, en el, ¿Cómo que se dice esto? Codo. Codo. El que se tiró fue a pota, porque él no era necesario tirar hacia ahí, pero se tiró a pota. A pota es cuando a propósito. A propósito. A propósito. A propósito. A propósito. Usted no de aquí de San Francisco. Y la capitana no a pota. No, no sabe qué es esto. O sea, ver, que nosotros sí, la primera vez, tranquilo. Tranqu Siempre hay una primera sí. vez a es de algo, eh, algo A propósito. A eso. no ¿Quién qué? No, no porque llegó ayer. Él llegó ayer, fue No, ese aquí. peor, no, ayer son, son peor todavía Porque <risa> ellos es venezolano. No, pero él llegó ayer, aquí, ayer lo que no ¿Cuál fue apota? la otra que usted me preguntó? Ah, ocho, meses y no me Hay varias, hay varias, no, que hay palabras con lo cual Coloquial, que se dice. Que coloquial que que a veces uno las que no uno no está acostumbrado a decir. La ¿no? Coloquial. Coloquial. Coloquial, coloquial, ¿verdad? Parece, coloquial. Pero lo es coloquial. Coloquial, que a veces uno no está acostumbrado a decir y sale. No, no, coloquial. Coloquial. Coloquial, lo Col colo que coloquial, colo calvo, coloquial colo calvo, algo así. Dios mío, está increíble este muchacho. Ay, eh, no, el alfa eh, re, si, representando, sigue representando, el único dominicano en la MLB, eh, en, este, en este juego de estrella, eh? El único dominicano está. Sí, el único. El único Anuel, famoso dominicano. Eh, estaba estaba por ahí Anuel, J. Anuel. J presidente y Jay Cortés, Jay Cortés, Steven Ayo, que un DJ que te, lo mismo está tocando en una fiesta con, con él después de, del evento y sería interesante este tipo de evento que ya se lleva mucho tiempo celebrando en la MLB donde participan eh, en, en el prejuego del, del juego de estrella participan los famosos y le dan oportunidad. Pues sí, no, sí. no, el Alfa está escalando. Me extraña que nada más haya sido un solo dominicano porque hay, hay mucho hay mucha figura dominicana. Mira que mete por... a Kiko en segunda. ¿eh? Kiko participó en el de aquí. ¿Tú te acuerdas cuando metieron aquí con el de aquí, en, sí. en la capital, en el juego de estrella de aquí? Que me acuerdo yo que lo pusieron ahí. Ah, <ríe> sí, sí, ese pelado generó dinero. No, y fama, porque mira dónde estamos nosotros hablando. Eso ya es una sí, noticia wow. mundial. Sí. ¿eh? ¿Eh? El alfa mundial, esa noticia. Sí, sí, sí. lo sí. sí. no que le molesta unos cuantos. Lamentablemente. <ríe> Lamentablemente, que el Alfa. <risa> un orgullo nuestro. Un orgullo, sí. claro. Un orgullo el Alfa. Hay que ir a ver al Alfa un día tocando. Llega, ya no llegó a venir aquí a varias patronales Sí, no, yo le hice sonido una vez con el ingeniero musical el en, en una discoteca de aquí. Y programa de televisión también. Eh, es un buen pero ya no, ya está a otro nivel. ¿Con qué seguimos?